Tras la denuncia hecha por el párroco Alfonso del Orbe de la parroquia San Isidro Labrador del distrito municipal de La Peña en esta ciudad de San Francisco de Macorís sobre falsificación del sello de dicha parroquia para beneficiar a un imputado las reacciones no se hicieron esperar y es que los abogados que fueron apoderados del caso en ese entonces defendieron su integridad, aseguran no cometieron ilícito pues no falsificaron ningún documento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 Joan Paulino